Qué bonito, se aplaude este ingreso de la Virgen de la Carril, esta escultura bellísima al estudio de mejor de mañana. Tenemos un invitado más que especial, Lucky. quiero que lo presentes. Sí, vos. un placer, Humberto Capela, que quiero pedir un fuerte aplauso. El escultor de la imagen y aclarar principalmente que si bien hemos visto la imagen de la Virgen en la pantalla en distintas pantallas, en los eventos de Vendimia, Carrusel y demás, es la primera vez que visito un estudio de televisión, es un acontecimiento muy importante y bueno, me encanta que sea aquí en la, en la pantalla del 7, estamos muy felices es... de, de recibir a la Virgen es bellísima bueno, Humberto, unico, bienvenido. ¿no? Vos sos el, el gran hacedor uh -huh. detrás de este trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, agradecerles porque justamente, como dice Lucas, es la primera vez en la historia que una imagen de la Virgen de la Carradilla visita un estudio de, de televisión. Es la primera vez siempre aparecen los eventos de Vendimia Seguro. Eh, pero visitar un canal propiamente es la primera vez así que ustedes son los, los me encanta, que están me encanta. y cambios. agradecemos también a todas las autoridades que hicieron posible esto a través sí. tuyo de gestionarlo para poder tener aquí traslado, la, claro. la presencia de la Virgen y el traslado obviamente para que llegue Humberto me encantaría que nos comiences contando cómo llevamos la propuesta para realizar, porque vos sos escultor contanos sí. un poco tu trabajo y cómo llega vos la propuesta de realizar la imagen en el 2006 eh, se contactan conmigo desde la dirección de turismo en aquella época, uh -huh. ahora es el, el ente sí. de turismo, eh, se contacta conmigo Rosita Modarelli, uh -huh. eh, ya nos acompaña desde el cielo, eh, con una, una mujer, que una gran visionaria de lo que podía ser esto, eh, que hiciera una imagen de la Virgen de la Carrodilla, mil copia, fácil de transportar, uh -huh. eh, porque querían que la Virgen... Si es la patrona de los viñedos, querían que justamente que visitara viñedos, bodegas. Uh -huh, claro. Y bueno, tal es así que desde el 2006 no ha parado. Se ha recorrido toda la provincia entrando por callejones, uh -huh. llena de tierra. Uh -huh. Es una de las, eh, digamos, sí, de los íconos de la vendimia. Total. Que, que acompaña al viñador directamente. Como total. Estábamos en época de vendimia dijimos, bueno, tenemos que traerla a la virgen porque sin duda es una imagen. Que, que emociona mucho, ¿no? Lo decimos siempre más allá de si uno es, es muy religioso o no. Trasciende, ¿no? Lo que tiene que ver con la religión es más una simbología cuyana, sí, la, la de la Virgen de la Carrodilla. Eh, creo que ya la, la Virgen de la Carrodilla ya dejó de ser un, un motivo de fe para algunos. Uh -huh. Uh -huh. Pasó a formar parte de un icono de la vendimia sí. y ya... Todo el mundo la respeta, creyente o no, uh -huh. saben que... Y todos sienten justamente la emoción cuando sabemos que entra al anfiteatro sí, a la misión de la viste lo fruto? que Pero genera. Es, es tremendo. Es se te pone la, la piel, la de, piel gallina, de gallina, ¿no? Sí, claro, sí. está bueno también aclarar, como decías, que esta es la Virgen desde el 2006, que Ajá. se utiliza para todos los eventos vinculados a Vendimia, porque la imagen anterior, la icónica imagen, ya está tiene muchos años, entonces Muy no conviene, hay que priorizar. Eh, ...cuidarla y tratar de no, no exponerla y no sacarla. Entonces, desde el año 2006, Entonces, esta es la imagen oficial. En el acto central, por ejemplo, el, el, pasado, claro, el pasado. Esta es la virgen que ingresó, esta es la que ingresó cuando en se amfitear. metieron al agua. Y todo. Mirá, lo acá. ¿Y cómo fue el trabajo, la elaboración de esta imagen? Porque eh, imagino que hay que cumplir ciertos protocolos de, de Sí, había que respetar en sí lo que es la figura eh, de la original que está en la iglesia de la carrodilla. Exactamente. Que ya no se mueve más, ah, porque bien. es muy, muy antigua una imagen de madera... Vestida, uh -huh. con peluca, mm, entonces claro. había que eh, que fuera, no igual porque tendría que ser una réplica exacta, uh -huh. pero que fuera similar a la, a la original. Sí. Y sí, eh, que fuera fácil de transportar, uh -huh. porque hay que tener en cuenta que bueno, se va a meter por callejones, por lugares donde... Era. Claro. Entonces eh, no es tan pesada, quizás como nosotros la vemos, ¿no? De Porque de acá no, no, yo no. digo, bueno, un peso importante. ¿Seguro? Eh, no, no, no, es, es fácil de transportar, claro. justamente. ¿Y ¿Qué fácil? tiempo te llevó de elaboración la imagen? Eh, en ese tiempo uh -huh. fueron cerca de tres meses. mira ah. entre tallar rostros o, y después, bueno, elaborar. Los racimos de uva son todos hechos a mano. Sí, ahí lo estábamos vegetales. viendo recién en pantalla sí, en detalle. El en este momento está con el, la túnica rosada, uh -huh. porque bueno, la directora de Vendimia, Vilma Rúpolo, sí. quería que en el anfiteatro eh, eh, cambiara el color, tuviera un color más cálido. Ah. De acuerdo a los colores para esa noche. Uh -huh. Y le cambiamos, le hicimos un, un aplique encima que es color rosado. Ah, ah. El original está debajo. Ah, eso te iba a ah, perfecto, preguntar. Ah, ¿Ese aplique se, se puede sacar o poner? Eh, se saca, ahora bueno, Buenísimo. es la primera vez que lo está usando. Ah, que, pero bueno, y es la primera vez de ella en televisión. ¿Por, ¿Por qué nunca te habían convocado o, o habían buscado tener la imagen de la Virgen en un programa de tele? No, eh, no lo sabemos. Es extraño, y siempre porque fue es un, eh, ¿no? Un sí. icono muy importante eh, Siempre, siempre quisimos Decíamos qué lindo que se conozca Es más, sí. eh, hay horas de filmación De cuando anda recorriendo los viñedos Con los cosechadores Ajá. El ver que el cosechador se acerca eh, Y le pone las manos con el mosto Y la caricia, le la, uh -huh. quiere tocar claro. eh, Es muy, muy emocionante Y muy fuerte el momento de ver de Que eh, ella es la que está en la vendimia La que está junto al... al o sea, más cercana claro. al pueblo exacto. O sea, y, la... y es muy lindo el gesto, perdón Sí, sí eh, que ella sea la que va a la bendición de los frutos con las manos llenas de, su, de sus hijos. Uh -huh. Y este año por primera vez al acto central fue la coronación, digamos. Me encanta. Me encanta. ¿Y dónde está emplazada actualmente? ¿Dónde, eh, la no la tiene casa, Ajá. porque Itinerante. no para. Claro. Está siempre visitando bodegas, eh, uh -huh. la van pidiendo, ¿no? organismos para.. Eh, la van teniendo dos, tres semanas, un mes. Uh -huh. eh, las bodegas las suelen solicitar mucho. Este, y la compañía, que también quiero hacer referencia a la pastoral del turismo, que es la que se hace cargo de la peregrinación, uh -huh. en la persona del padre Francisco Berardi, uh -huh. que uh -huh. es incansable trabajando eh, y visitando lugares con, con la Virgen. Seguro. Humberto, ¿y te ha tocado realizar otras imágenes religiosas así de este estilo? Sí, sí me trabajo, dedico tu, tu prácticamente carrera? al arte religioso. Ah, El verdad. 90% del trabajo que hago son motivos religiosos. Uh -huh. Hice una réplica de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, que se entronizó en la Catedral de Mar del Plata. Uh -huh. eh, imágenes que, bueno... Tengo una imagen muy afectuosa a mi corazón que está en Italia, en la parroquia de donde era mi wow, padre. Qué trabajos que, que te han encomendado, sí. mira qué lindo. En Paraguay, eh, ahí tengo bastante. Acá en Mendoza también hay. Bueno, eh... dentro de todo es súper curiosa la actividad que haces vos. ¿no? Sí, Uno no conoce pocos. tantos claro. escultores no, no, por la vida. No, qué impresionante. Y que te hayan encomendado hacer justamente esta, esta imagen, que la, es la de los mendocinos por excelencia. La Cuyana por Excelencia. Me imagino que para vos debe ser un orgullo. Eh, Todavía digo que no, no, no puedo llegar a, a expresar con palabras el que me va asombrando día a día. El día que se inauguró oficialmente, que participó de la primera bendición de los frutos, y siento que yo estaba en el público uh -huh. y siento que ya empezaron a tocar las campanas, que llegaba la origen de la Carrodilla. Empezó la, las palpitaciones. Las palpitaciones. Uh -huh. Y cuando veo los gauchos que portaban la imagen que la había tenido en el taller hacía claro. dos semanas Exacto. atrás, claro. es indescriptible importante. lo que uno ¿Y? siente. ¿Vos sos creyente? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. me imagino Tiene que para vos debe tener Totalmente. un doble significado. Sí, tengo un pasado religioso bien hasta que después hubo un uh -huh. periodo que... Te alejaste quizás me un alejé, uh -huh. pero yo creo que ella me sigue llamando y acompañando, que, claro, que siga porque me a encargaron ella ahora en y me atón. Humberto, ¿y qué te inspira más allá de que hay que respetar, como te decía, ciertos patrones estéticos que tienen cada una de las distintas advocaciones de la Virgen en este caso? Pero ¿qué te inspira a la hora de crearla, de ir trabajándola? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es esa experiencia? El ponerme a hacer una imagen es Pensar eh, qué es lo que va a sentir la persona cuando está frente a esa imagen eh, rezando. Uh -huh. eh, por eso es que me gusta hacer que los rostros sean expresivos, uh -huh. eh, que la imagen hable. ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que me lleva a trabajar, por ejemplo, bueno las facciones de los rostros, las posturas, por ejemplo, acá del niño que está sí. mirándola. Uh -huh. eh, me lleva a eso, a, que, a tratar de hacer detalles Fino. ¿Y qué, qué materiales hay en esta obra, eh, por ejemplo? Esta imagen está hecha en resina y fibra de vidrio, ah, que ajá. es liviano. A, creo que acá lo más pesado es el mueble que la sostiene, uh -huh. que es para que la carguen los gauchos en Vendimia. Sí. Uh -huh. Pero la imagen en sí es liviana. Sí. Eh, ¿Y Humberto, quién es colaborar con vos en el trabajo de la vestimenta, la confección? Porque obviamente vos haces todo el grueso, pero ¿quién te ayuda con esos detalles? ¿O también lo haces vos? Yo el 90% Mirá. de la imagen la realizo yo excepto cuando es trabajo de mantillas, que bueno, eso ya lo... Claro, necesitas colaboración. Exacto, y ahora en este caso, eh, esta mantilla la tiene bordado, le estrenó este año el escudo de la provincia de Mendoza atrás, en la espalda, Ay, mira qué bello. lo bordó una hermana religiosa la hermana Nazarena de Luján y cada tanto la tenés que ir restaurando algunos toquecitos, porque digo, ya, ya que recorre tantas viñas, tantas bodegas sale y entra en el acto central ¿viste? Eh, por ahí requiere cada tanto un mantenimiento, ¿no? permanente, permanente. porque se llena de tierra hay que limpiarla <ríe> con un los, cuidado, exacto, los callejones eh, entre medio de las arboledas ya tiene varias averías, la aureola, que la enganchan con la rama. Claro, es complicado. Entonces hay que estar permanente haciéndole retoques, pintura. Uh -huh. Humberto, y uno está acostumbrado a verla quizás en el carrusel, en la Vía Blanca, en el acto central. No toma por ahí dimensiones o ahora a través de la pantalla. ¿Qué dimensiones tiene la imagen para que la gente uh -huh. pueda recrearlo en su cabeza? En total, desde la base hasta sí. la aureola, sí. el, el aro con estrellas, dos metros de altura. Oh, no. Bien. La imagen tendrá un metro cuarenta aproximadamente. Bueno, como yo... Ya claro, nomás la base. Claro, esa la quita. Pero claro, con la base... Qué bonito. Eh, la, la realza, sí, sí. Y ah, es la, casi el tamaño de la original que está en Carrodilla. Ajá. Y, el, claro, y, ¿Y la original, ¿tenés idea de qué año data? La trajeron eh, Solanilla a Carrodilla en el 1811. Claro, fíjate. Ya la había traído desde Aragón. Claro. O sea que tiene su, más de 200 años seguro Muchos años El Rostro hecho en cera sí. Has eh, tenido, me imagino la posibilidad de tenerla cerca Esa imagen para sí, poder eh, replicarla ahora Me acerqué Tuve la autorización de poder subir Al, al camarín que le llaman De la claro. Virgen Y poder verla de cerca bien. Viste que cada Virgen En realidad cada aparición Intentan darle quizás una imagen a su rostro Y a, y a su estética Relacionada con, con ese lugar donde sucede esta aparición. cierta aparición, como rasgos quizás, no sé cómo étnicos, eso claro, quería totalmente. decir. Sí. El tuviste el que, a que buscarle más o menos quizás a, un rostro cuyano, por decirte, hasta virgen, inspirarte no, en la mujer mendocina. No me lo pidieron. Ah, mira. Porque quizás lo, lo hubiera tratado de lograr. Ajá. Eh, simplemente pero no sé una virgen de la, de la Virgen de la carrodilla <risa> Traté de hacer yo el rostro de, de la virgen Como a mí me gusta claro eh, Como vos te la imaginás Como yo está. me la imagino justamente. ¿Y qué recuerdos tenés que te hayan así marcado, impactado Después de la realización de, de la imagen De alguna evolución del público, de alguien De alguna experiencia de tantas bodegas y lugares que ha recorrido? Incontable Muchísimas, muchísimas Lugares donde visita y que ha visitado geriátricos Hospitales Qué bueno. eh, gente que se acerca a rezar llorando porque tiene un familiar grave. Hoy uh -huh. eh, en el canal, acá. Total, es bueno eh, saber Una que persona itinerante. que se emocionó muchísimo y nos hace emocionar a todos. Uh -huh. este, de ver lo que, lo que produce, que es una imagen que representa a la Virgen. Uh -huh. No es que eh, seguro, seguro. Eh, sea ella claro, la Virgen, no, por no, por no si nos representa a la Virgen. Recuerdo. Bueno, ver es cómo la parte espiritual que se acerca le, le hace llegar. El, su mirada, sus su, Sí, por eso queríamos protección. tenerla, bueno, como decíamos al principio, la primera vez en un estudio de televisión que nos enorgullece que sea la pantalla del 7 y poder acercarla a todo el público, a toda la gente para que la pueda sentir un poquito más cerca, aunque sea este ratito, a través de la pantalla. Y conocer su historia, mañana. también conocerla, conocer Humberto, porque la vemos, hemos visto tantas veces, pero no sabemos quién está detrás de este trabajo tan, tan talentoso, tan bonito que sin dudas hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo, Humberto. Es bellísimo. Gracias Gracias a, usted. Gracias a la gente. Hermoso, bueno. Quiero gracias. Si agradecerle ¿Sí? a alguien... Este organismo que es Gendarmería Nacional, sí. que se encargan de la custodia ah, en las peregrinaciones. Bien. Y el cuidado que tienen es extremo sí. y es de destacar el, el aspecto que le tienen y el cuidado que le tienen. Por eso es que se conserva bien después de tantos años y tanto, año, tanto Totalmente. camino recorrido. Tanto traslado. Humberto, un placer, gracias. Y bueno, nos encanta que sí. le hayas podido conocer la historia toda la gente, todo nuestro Humberto, sí. muchas gracias, gracias. Y, y felicidades por este trabajo. Tan bonitos. La Virgen de la Carrodilla aquí, patrona de los viñedos en vivo. Por primera vez en un estudio de televisión. Fíjate, hermoso haberla tenido aquí con nosotros en Mejor de Mañana. Y imágenes de las infinitas procesiones que ha hecho, como nos contaba Humberto, en viñas, en bodegas, en actos públicos, todo lo que tiene que ver con Vendimia. Ella sin duda es la protagonista. Me encanta. Perla está emocionada. Ella quería ser una de las que la, la transporte, pero le ganaron de mano.